en este vídeo vamos a hacer una botella llena de dados para ello vamos a seleccionar el cubo que viene por defecto y vamos a aplicar el modificación subdivision surface añadimos un par de niveles de subdivisión y aplicamos Shade smooth con el botón derecho del ratón ahora entramos en modo edición y seleccionamos las caras podemos seleccionarlo desde aquí o con el número 3 en nuestro teclado vamos a generar un inset para hacer un Inset en cada una de las caras, pulsamos la tecla y latina dos veces. Automáticamente se nos genera un Inset, movemos hasta que tengamos la figura deseada. Ahora, para poder hacer los números de nuestro dado, vamos a hacer cortes transversales alrededor de cada una de nuestras caras. Para ello, vamos a hacer Control-R y vamos a generar dos secciones en cada uno de los lados. Confirmamos con el clic y seleccionamos fuera con clic derecho para que se nos quede justo en el medio. Repetimos la operación en cada una de las caras y ya tenemos todo hecho. Muy bien, ahora vamos a seleccionar las caras donde queremos que haya números. Para ello vamos a seleccionar de nuevo el modo cara y vamos a seleccionar todas las caras donde va a haber números. Un dado normalmente suma 7 entre sus dos caras, así que si arriba ponemos el 1, debajo ponemos el 6. Para aumentar la selección de las caras, simplemente pulsando la tecla Shift podemos seleccionar. Una vez tenemos todo nuestro dado con las caras seleccionadas, vamos a hacer un nuevo inset como hemos hecho previamente. Y ahora, sin deseleccionar nuestras caras, vamos a hacer una extrusión along Normals. Para ello, Alt-E extrude faces along normals movemos hacia adentro y cuando tengamos una altura deseada confirmamos muy bien ahora ya tenemos nuestro dado y para duplicarlo vamos a duplicarlo con alt d de esta manera todas las transformaciones que hagamos en nuestro dado principal se aplicarán al resto de dados es decir, que si le ponemos un color a un dado, no tendremos que repetir la operación con el siguiente. Vamos a darle unas rotaciones con la tecla R y podemos seleccionar el eje de coordenadas que queramos a la hora de rotar. Así randomizamos un poquito la selección. Cuando estemos contentos con nuestra selección, es momento de hacer la botella. Para hacer la botella, nos vamos a modo objeto y añadimos un cilindro. Para ello, Shift A, Mesh, Cylinder. Escalamos nuestro cilindro, vamos a la vista frontal con el numpad número 1, nos venimos a rayos X y lo activamos. Vamos a aplicar también una subdivisión a nuestro cilindro y varios niveles. Y desde el modo edición vamos a añadir un corte en el medio. Confirmamos y vamos a realizar un bebel, control B y lo llevamos hasta el final. Ahora simplemente... Seleccionamos nuestra cara superior con la selección de caras, volvemos otra vez a la vista frontal y extruimos hacia arriba y escalamos con la tecla S. Extruimos hacia arriba y escalamos. Extruimos, volvemos a extruir y para que nos quede más afilado el borde vamos a añadir un loop cut y llevarlo hasta arriba. Lo mismo aquí. hasta que estemos contentos cuando ya tengamos nuestra botella a nuestro gusto para poder darle algún detalle más a nuestra botella podemos añadir un loop cut más aquí otro loop cut por aquí y podemos seleccionar por ejemplo nuestras caras de esta zona de aquí con alt seleccionamos el loop completo y hacemos una extrusión along normals lo mismo vamos a realizar en esta línea de aquí con alt e extrude faces along normals y le damos un poquito de grosor muy bien, yo creo que algo así puede ir bien. Genial, ahora vamos a abrir nuestra botella, quitamos el rayos X y seleccionamos la cara superior. Pulsamos con la tecla X y eliminamos esta cara. Ahora vamos a añadir grosor a nuestra botella con el modificador Solidify. El Solidify lo arrastramos justo encima del subdivision y añadimos el grosor que queramos. Cuando tengamos el grosor adecuado o el grosor que queramos, podemos volver a modo objeto para comprobarlo y, si estamos contentos con ello, pues simplemente podemos pinchar Shade Smooth para que desaparezcan todas nuestras líneas. Si tenemos en Shade Flat vemos estas líneas, estos artefactos, si pinchamos Shade Smooth desaparecen. Si miramos nuestra botella por debajo, podemos mejorar esta parte de al final. Vamos a seleccionar la cara inferior y vamos a realizar un Inset. De esta manera desaparecen los artefactos que aparecían antes muy bien ya tenemos nuestra botella lista ahora podemos hacer el tapón bueno para hacer el tapón primero vamos a aplicar el solidify lo aplicamos en modo objeto vamos a modo objeto aplicamos el solidify y ahora podemos venir al modo edición y en el modo edición seleccionamos aristas con la tecla número 2 y seleccionamos todo este loop Cuando tengamos el loop seleccionado lo duplicamos con shift d Cancelamos la, el movimiento para que se nos quede en el mismo sitio, lo dejamos ahí y ahora le damos a la P para separar la selección. Cuando ya tenemos separada la selección, volvemos a modo objeto, seleccionamos nuestro círculo y venimos al modo edición de nuevo para rellenar todas las caras. Seleccionamos todo el eje con la tecla A y pulsamos la tecla F así rellenamos nuestro tapón y desde una vista frontal podemos extruir hacia arriba escalar un poco extruir de nuevo volver a escalar y para que se nos quede más plano por la parte de arriba y por la parte de abajo simplemente añadimos un corte nuevo lo llevamos hasta arriba otro corte nuevo y lo llevamos hasta abajo y lo mismo que antes si queremos podemos seleccionar la cara de arriba generar un inset para eliminar posibles artefactos vamos a darle a rayos x y repetir la operación con la cara inferior muy bien, ya tenemos nuestra botella y si quisiéramos modificar un poquito la forma, porque esta me ha quedado demasiado cónica, simplemente seleccionando por ejemplo los ejes o los, los vértices, podemos seleccionarlos todos en modo rayos X e ir ajustando el tamaño a nuestro gusto. Cuando ya tengamos el tapón a nuestro gusto, solamente hay que colocarlo en el modo objeto donde queramos. Muy bien, vamos a salir del modo rayos X y para comprobar que en modo sólido queda más o menos bien. Estupendo, ya tenemos una botella. Ahora vamos a añadir un plano con Shift A, Mesh Plane. Seleccionamos el plano, nos lo traemos al final de la botella y escalamos. En modo edición seleccionamos este eje y extruimos hacia arriba. Volvemos a seleccionar el eje de en medio y hacemos un bebel. Para ello, Control B, se nos levanta este eje y añadimos unos cortes cuando ya tengamos los cortes hechos podemos volver a modo objeto y de nuevo shade smooth ya tenemos preparada nuestra escena para poder hacerle el render ahora lo único que necesitamos es aplicar materiales para aplicar materiales hay que venir a la configuración de render en render cambiamos por cycles y cpu por gpu si tu ordenador tiene gpu si no tiene gpu pues mantente con la cpu aunque te costará más para que vaya un poco más liviano el render vamos a cambiar los samples de 1024 en viewport a 200 y en render vamos a cambiarlo de 4096 a 300 por ejemplo y ahora vamos a ir a la visión de render para ir a la visión de render venimos a esta pelotita en viewport shading y aquí estamos viendo nuestro objeto iluminado por la lámpara que hay en escena seleccionamos primero la botella y para añadir un material vamos a venir a la pelotita y aplicamos un nuevo material. Para que el material sea transparente tenemos que venir a la parte de abajo y en esta parte de abajo hay que activar la transmisión. Si activamos la transmisión ya podemos ver a través de nuestro objeto, aunque los objetos de dentro como tienen muy poquita como no tienen material no los estamos viendo. Podemos añadir esta transmisión y si queremos podemos modificar también el Roughness para darle más brillo a la botella si le quitamos todo el brillo pues nos quedará una botella completamente brillante y transparente esto lo podemos ajustar a nuestro gusto para que tenga más o menos transparencia o más o menos brillo eso ya al gusto de cada uno para seleccionar uno de los dados vamos primero a ocultar esta botella para ocultar la botella podemos seleccionar directamente aquí a la derecha este ojo y apagarlo o con la tecla h ocultamos directamente el objeto seleccionado si seleccionamos la botella y pulsamos la tecla h ocultamos la botella para deshacer esto simplemente alt h y vuelve a aparecer la botella así que ocultamos nuestra botella y vamos a seleccionar un dado vale así que seleccionamos eh, uno de nuestros objetos uno de nuestros dados y le añadimos un nuevo material este material va a ser de base de color rojo, seleccionamos aquí el rojo, como veis se están modificando unos, el otro no, porque estos los he duplicado con Alt-D y este lo, es, lo he duplicado con Shift-D, entonces estos mantienen la transformación pero este no. Así que vamos a seleccionar nuestro color, el color que queramos, yo voy a poner un rojito, un rojo dado, para que tenga un tono de plástico voy a bajarle el roughness para que sea más brillante y le podemos incluso aumentar el tipo metálico para que sea, bueno aquí esto lo podéis ir tocando para que tenga diferentes propiedades el metallic lo voy a dejar en cero y lo que sí que voy a añadir es un poquito de transmisión para que parezca algo de resina para que parezca que es algo semi transparente aunque no se va a apreciar mucho vale ahora si queremos cambiar el color de los dados vamos a venir a modo de edición y con la visión de rayos x si nos fijamos creo que tenemos todavía nuestras caras seleccionadas a ver vamos a venir a solid view efectivamente, tenemos todavía nuestras caras seleccionadas si no tuviéramos las caras seleccionadas no pasaría nada simplemente tendríamos que seleccionar las caras para aplicar un nuevo material pero bueno, como ya las tenemos aplicadas vamos a venir a la sección de materiales y vamos a añadir uno nuevo este nuevo material va a ser blanco así tal cual está entonces ahora venimos a render view y lo único que tenemos que hacer es con el material blanco seleccionado cliquear en asignar y automáticamente se nos ponen los puntitos de color blanco. Vale. Y ahora para poder eh, rellenar este color, simplemente seleccionamos primero el dado que queramos rellenar con el mismo color que este, queremos transferir este color a este. Entonces seleccionamos primero el dado blanco, se seleccionamos después el dado rojo y venimos a Object, Link Transfer Data, Link Materials. Y automáticamente se nos aplican los materiales de nuestro dado. No se nos han aplicado los materiales a los, a los dados, así que vamos a seleccionar de nuevo nuestro dado que queremos rellenar de color y vamos a seleccionar el material blanco y asignar a las caras que ya estaban seleccionadas, perfecto, ya lo tenemos, ya tenemos nuestros dados y nuestra botella, de hecho voy a seleccionar todos mis dados y les voy a dar una rotación en Z para que se vean desde el frente, algo así por ejemplo, vale ahora vamos a volver a hacer aparecer la botella y vamos a añadir más iluminación a nuestra escena para que, se vea, para que se vea mejor podemos colocar mejor los dados vamos a escalarlos un poquito porque parece que se salen de la botella acomodamos los dados podemos venir al solid view mejor si nos es más fácil vale y con los dados dentro de la botella ya podemos volver a render view en render view vamos a añadirle un color al plano el plano lo voy a poner por ejemplo de este color y para aumentar la iluminación de nuestra escena vamos a añadir más luces añadimos de hecho voy a, voy a quitar este punto y voy a añadir con control a voy a añadir con shift joder y vamos a añadir un área de luz venimos a shift a light Área. vale ahora tenemos un área en el fondo vamos a subirlo Vamos a subirle la potencia a 500, por ejemplo, y vamos a aumentar su tamaño. Ahora el tamaño está en 1, pero vamos a aumentar su tamaño para que tenga más potencia. Esta misma luz la voy a duplicar y la voy a mover un poquito para atrás. Y me parece que voy a añadir un poquito más de intensidad porque se ve poco. Vamos. Ajustamos el plano a nuestra botella añadimos un color a nuestro tapón vamos a ponerle un color tapón y para que se vean nuestros dados mejor pues vamos a añadir más luces porque las luces estas están viendo bastante poco así que vamos a añadir nuevos puntos de luz vamos a añadir una luz un punto de luz y lo vamos a dejar dentro de nuestra botella vamos a aumentarle la potencia y vamos a añadir más áreas de luz para que esto se vea bien vamos a añadir por ejemplo un un spot de luz y lo vamos a mover y lo rotamos para que apunte a nuestra botella. Y vamos jugando con las luces hasta que tengamos un resultado que nos pueda gustar. vale En modo Render View lo que podemos hacer para evitar esos puntitos es aplicar el de Noise. Una vez aplicado el de Noise parece que tenemos una mejor visión. Y luego podemos venir a la parte de abajo del todo y ir a Color Management. Y en donde pone Look, cambiar non por High Contrast, por ejemplo. Cambiamos por High Contrast. Aumentamos o reducimos la exposición. Podemos cambiar también el Gamma y ajustamos estos valores para que tengamos un mejor aspecto. Le podemos dar Very High Contrast, por ejemplo, y así me gusta. Vamos cambiando estos valores y ahora vamos a colocar la cámara. Para colocar la cámara vamos a ponernos donde nos guste. Ahora vamos a darle Control Alt 0 y posicionamos nuestra cámara para poner la resolución que queramos debajo del modo Render podemos venir a la resolución y en la resolución si la quieres para Instagram por ejemplo si quieres que sea cuadrada eh, tienen que ser los dos valores igual por ejemplo 1920 x 1920 y luego para cambiar la distancia de la cámara pues seleccionamos la cámara y podemos movernos con ella libremente eh, podemos utilizar los ejes de coordenadas para movernos en los ejes de coordenadas también podemos aplicar rotación exactamente igual que con los objetos si queremos bloquear la vista en un eje pinchamos el eje y bloqueamos la vista ahora mismo en el eje x en el eje y o en el eje z vale con el eje x podemos apuntar por ejemplo a nuestra botella y aquí en el iconito de la cámara podemos seleccionar la distancia focal para acercar nuestra botella al foco. Movemos a nuestro gusto. Una vez hayamos colocado las luces a nuestro gusto y hayamos configurado todo a nuestro gusto, vamos a ir a la, a la visión del render, vamos a ir a Render, Render Image y se nos renderizará. Y una vez haya terminado nuestro render, podemos darle a imagen damos a Save As, guardamos con el nombre que queramos, y ya lo tenemos listo. Aquí tenemos nuestro render final y bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.